Una pregunta. Los ex que te vuelven a buscar, ¿qué es lo que quieren? ¿Una carta de recomendación o qué? El bombón asesino también respondió a las comparaciones que hicieron con Edwin Cass por los cambios en su rostro tras supuestamente ponerse botox. Las imágenes fueron retomadas por otras cuentas y esto provocó que se hiciera viral, pues supuestamente su rostro se veía completamente diferente ya que sus rasgos faciales estaban distintos. ¿Qué se hizo? Eso no es normal es una pena, es que no necesitaba ninguna cirugía, era hermosa, se parecen Lucía Méndez, Lin Mai y ella, escribieron internautas en redes sociales. Nimel también ha recibido comentarios negativos por las cirugías a las que se ha sometido o por cómo comparte sus rutinas de ejercicio en el gimnasio, una de esas ocasiones tuvo lugar el pasado abril, cuando se le rompió su legging y ella siguió ejercitándose. En aquella ocasión, como acostumbra la cantante, publicó el video en el que estaba haciendo ejercicio, pero los internautas se dieron cuenta de que cerca de la entrepierna, su legging tenía un hoyo y criticaron que no usara otra ropa o no intentara ocultarlo. En aquella ocasión, debido al hat que recibió solo por ese detalle en su ropa, varios internautas la defendieron, asegurando que ese tipo de accidentes son comunes cuando se ejercitan en gimnasio. Esto ha sucedido en varias ocasiones en los últimos meses, pero Ninel ha preferido hacer caso omiso a los comentarios negativos y solo los responde cuando la prensa la cuestiona al respecto. Ninel Conde confesó que si ha leído los comentarios que le han hecho en redes por su nueva apariencia y, además de negar que se ponga Botox, se defendió diciendo que ella seguirá inyectándose porque puede. En un corto encuentro con la prensa, Ninel fue cuestionada acerca de los comentarios negativos que ha recibido los últimos días en su cuenta de Instagram luego de hacerse cambios en el rostro. Yo yo los invito a que se, a que lean, o sea, el botox no se puede notar cuando tienes mucho, porque eso es una toxina que hace que los músculos se se, eh, eh, sí, se paralicen, o sea, atenúen y no, no, no tengas tanta gesticulación, pero si se refieren a los, a los fillers, al ácido hialurónico, o a... Pues, mejor este, hay que leer para que vean lo que... Pero... Lo primero que la actriz preguntó fue como saben el efecto de cuando te pones mucho Botox, a lo que algunos reporteros les respondieron que quita las arrugas, pero aparentemente no fue lo que Conde quería escuchar, pues les pidió que primero se informaran. «Yo les invito a que lean, o sea, el Botox no se puede notar cuando tienes mucho porque eso es una toxina que hace que los músculos se paralicen o se atenúen y no tengas tanta gesticulación, pero si se refieren a los fillers o al ácido hialurónico, mejor hay que leer», dijo la cantante. Para cerrar el tema, Ninel aseguró que le da lo mismo lo que le digan en redes sociales porque solo son comentarios de gente que, al contrario de ella, no pueden someterse a este tipo de tratamientos. Que puede, puede. Y la que no, queso. Chao.